Hola chiquillos y chiquillas, eh, seguimos con Portal, eh, nos quedamos creo en la eh, sala 13, sí, sala 13. Ahora que en... controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo. Si se marea por la sed, déjame okay. permiso para desmayarse. Te enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con balsa o y adrenalina. Creo que si sí, esto va así, ahí está la música. Creo que este hay que llevarlo para acá. Perfecto, tengo que hacer que eso no dé problemas. Ok, y ahí, cierto. Sí. Ya. Y ahí mueve eso. Yo puedo ir a esta plataforma. Ok. Oh, me mató. What? Pero... What? Me apretó contra la... Dios mío. Ya, pero ahora se está moviendo. Tengo que hacer un poquito más allá. Esto de aquí. Creo que es Maya. Perfecto, bien. Ya botamos esto. Para recoger esto. La música. Vamos. Ya. Creo que esto me lo tengo que llevar, ¿cierto? Ya espérate. Ponemos eso aquí. <risas> cayó muy fuerte, calmado. Creo que tengo que llevarlo yo en las mismas manos. Ok, ok, ok, ok. Ya. Yeah. Ponemos un portal ahí. Y nos llevamos esto, supongo. Como parte del protocolo obligatorio antes mencionado, ya podemos meterle <susurra> Al acabar la prueba la echaremos de menos. No, tenía que llevar... dónde tengo que llevarlo? No me diga que lleva, tenía que llevarlo para el otro lado. Ya, mira. Voy a cargar. Voy a cargar desde antes. Cargar aquí. Claro, desde aquí. Portales, su la mucho Entonces lo que tengo que hacer es... ¿Sí? Ver, de inmediato apriete el azul ya el azul no lo vamos a usar mm, espérate no va a funcionar ah pero eso se va a mantener no se va a mantener abierto ya ok ok porque no lo estoy usando a cabo okay, okay, okay, okay. entonces lo que voy a hacer es cerrar esto Buscar ese cubo. Buscar la cuestión. Y nos vamos para allá. Ok. No, no, no, no. Perfecto, tiramos el cubo. Tomamos esto. Ya. Yeah. Y ahora ponemos un azul ahí Vamos con la música para acá Perfecto, eso era Nice <ríe> Uy, está, está entretenido buscar este, este logro en particular ¿eh? Ya, ahora lo que tengo que hacer Poner ese ahí Este acá El azul ahí Ponemos este cubo aquí Perfecto. ponemos ese ahí ponemos un naranjo ahí ya apretamos esto acá y nos vamos no fuimos como parte del protocolo obligatorio antes mencionado ya no podemos mentirle al acabar la prueba la echaremos de menos Perfecto, bien, bien, bien. Vamos avanzando, vamos avanzando. Creo que son 19, según nos marcaba en eh, en el principio. Voy a tratar de editar solamente en la zona en la que me quedé muy detenido. ¿eh? Voy a tratar de que, mi, que los videos no sean tan... Eso es todo informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma inestable de que podría informársele sobre posibles problemas. Esa es toda la información de regulación que recibirá. permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas. Ah, no hay un esclero. Ok, ok. Ok. Espérate. Aquí tengo que llegar hasta... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ok, ok, ok. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ya ay, acá. Acá ay, acá, acá. Acá este ay, Ya. Ya. Pones la escalera, me deshace el portal que tenía ahí. Este es más sencillo de hacer, ah, porque saltas desde allá, pones el azul aquí y, y te vas por la salida. Pero yo creo, yo quiero mi mi musiquita. Está al otro lado de esto. ¿Eh? Espérate El azul debería colocarlo aquí Ya, espérate El naranjo está bien puesto ahí El azul es el que tengo que poner ahora está ahí arriba. La música. Se cerró, eso? se cerró. como Ahora, ¿cómo llego ahí? este cuestión? Creo, creo... Que espérate, voy a cargar de nuevo. Voy a cargar. Pero me parece... Muy, muy bien, en contra. No, no, no. Cargar desde el inicio. Creo que lo que tengo que hacer aquí... Es poner el azul ahí cuando sea el momento. Cosa de que la cosa... Cosa de que la cosa, ah, claro. Eh, de que la pelota está... Ya Ya Ya, entonces Ahora yo lo que tengo que poner es el azul Es el azul Tengo que poner ahí Que le pegue Ahora tengo que esperar que le pegue a la radio No le pega a la radio uh, Si ¿sí lo pongo aquí No y No me ha pegado de esto no le pega. A ver, espera. Tengo que ver en qué parte le puede pegar a la radio, a ver. Este es lo más abajo posible. O por aquí. se va muy separado. Voy a chocar aquí. Oh, Dios. Oh, ¿Cómo hago que tire la música esta? Oh, ¿Cómo hago que tire la música esta? Creo que si le, si le coloco acá... Que aún así... Hmm, que aún así la tiro muy arriba. Y llega hasta ahí solamente. Está llegando a la altura. Espérate, espérate, si me quedo aquí arriba Espérate, lo voy a cargar desde cero Espérate, cargar desde cero Cargar partida hmm. A ver, voy a intentar esto Esto, a ver Voy a hacerlo con un salto A ver si es que puedo Sí, ¿sabes qué? Voy a, ya, voy a, voy a Voy a desbloquear esto para poder poner el ascensor Y de ahí voy a intentarlo con un salto desde ahí Creo que eso es lo que voy a hacer a ver, pongo el azul aquí. Naranjo allá. Naranjo acá. Seguimos la pelotita de esta. Que rebote. Ok. Ponemos el azul acá. Bien. Bien. Perfecto. Muy, muy bien. Perfecto. Tenemos el ascensor. El por su en la principal. Esto tiene que estar aquí. Aquí. Entonces, estando en este ascensor... Ponemos el naranjo aquí Y tendríamos que poder llegar Bueno, cuando suba del todo Saltamos Oh, perfecto Ya, tengo que Encontrarlo, encontrarlo El visto bueno está para allá Ahí está. ¡Agárralo! Lo agarró. Nice. Oh, perfecto. Cuando tengo que yo por acá. Para allá. No, aquí no. Me dijo que tengo que llevarlo aquí. Justo en el medio. ¡Ahí era! ¡Ahí era! ¡Oh! ¡Oh! ¡14.26! ¡Nice! Ya, let's go. Let's go. Un como por su en la ¿Ya está en verde? Sí, está en verde. Sí, sí, sí. Está en verdecito. Let's go. Let's go, let's go. Ya. Vamos avanzando, vamos avanzando. El centro de desarrollo se compromete. 15 Al, al acabar la rueda podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. Gracias por ayudarnos, a ayudarla, ayudarnos. Ayudarla a ayudarnos. Mira, desbloqueo otro 11 de 33 Ya lo que tengo que hacer aquí es ir saltando creo si sí, jump pad. ya aquí voy a hacer este perfecto perfecto ¿dónde está la música? ¿dónde estaba la música? ya creo que está más adelante ¿eh? No, estaba atrás, Dios mío. para de cargar? El centro de desarrollo se compromete a cuidar del personal. Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. Gracias por ayudarnos a ayudarla a ayudarnos. Ayudarla a ayudarnos. Ya. que está ahí arriba ¿eh? perfecto ya tenemos que saltar con esto Tengo que ponerla justo, justo. La rompimos. Oh. Ah, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo. Ya sé el cómo hacerlo. De se a Vamos. Está ahí. Gracias por ayudarnos a ayudar, ayudarnos. Ya la dejamos aquí. Ya. Aquí se supone que salto. Lo voy a dejar aquí al ladito. Ya. Entonces, si pongo el azul aquí. Si pongo el azul aquí. No puedo poner nada al otro lado. Pero pues te voy a cargar el de nuevo. El centro de desarrollo se compromete. Puede que ahora... Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tata y de nuestros psicólogos. Gracias por ayudarnos a ayudarla a ayudarnos. ¿Al poco tengo que, que llevarla para acá? Sí, perfecto Claro, no era tan difícil como pensaba Había que llevarla para atrás, no para adelante Porque ahí se destruye, cachón. Perfecto Perfecto Artefacto crucial destruido. Ya, de esto me acuerdo bastante bien Creo... Que hay que darle aquí. Ah. Ah, claro, este está dando mal. Tiene que estar aquí el azul. Ya. Yeah. Un poquito más acá. Un poquito más acá. Entonces cuando haya cruzado. <ríe> espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. tengo que ponerle el naranja allá arriba después. No está avanzando. Ya cuando haga eso, cruzo junto con la pelota. Ahí está, ahí está, ahí está. Cruzo junto con la pelota. Y esto hace que... Ah, hay un ascensor. Perfecto, perfecto. Vamos progresando. Yeah, y aquí se vuelve un poquito más chino. ¿Qué tengo que hacer aquí? Destruido. Mm. ¿Cómo era esto? Tenía que avanzar ahí. ¿Pero cómo lo hacía? Ay, ay, ay, ya pongo el amarillo acá. Salto desde esta altura, acá. Espérate, espérate, espérate. Creo que tengo que saltar de un poquito más alto. Saltar, pío. No. Desde ahí Pero no alcanzo a llegar mm. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. mira Estoy aquí, con el naranjo salto hasta ahí Porque aquí ya tengo un poquito de altura Y mientras voy, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Es lo que hay que hacer ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pío. Pío. No, pero debo dejar de apretar W. Vamos. No, pero sí dije de apretar. Oh, la siguiente sí es la, es la que sirve. Vamos. No. ¿Por qué pierdo impulso? Vamos Tengo que bajar el mouse Perfecto Vamos Aquí lo que tengo que hacer Lo siguiente Esto choca ahí Pero yo primero tengo que pasar por el otro lado Ok ya. Yeah. Pasando para este lado. Tenemos esto. No podemos ponerlo aquí. Lo otro ponerlo acá. Supongo. Perfecto. Nice. Y eso me abre... ¿Qué me abre? La puerta. Y... Tengo que salir de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? Creo que estoy haciendo lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Perfecto, abrimos ahí. Abrimos esto. Oh, fuck. Ah, aquí hay una. Ah, estas se van escondiendo. Yo lo que voy haciendo es poniendo... Ya, ya, ya, ya. ya. Puso una azul, cierto? Tengo que poner una naranja acá. La naranja está aquí, sí. Salta. Nice. Ok. Ok, ok, ok, ok. Esto hay que ponerlo. Música. ¿Dónde está la musiquita? Subo. Hay que abrir esta, ¿ya? Ah, pero esta solamente abre una La otra La abre la de allá Entonces abrimos las dos Pero Espérate, espérate Tengo que hacerlo muy rápido tengo que poner naranjo azul ahí. Naranjo azul. Después de abrir los dos portales. Pam. Pam. Naranjo. Ahí, ahí. Pam. Ahora. ¿Me gusta la música? Está ahí dentro. ¿Cómo llego ahí dentro? What. ¿Cómo llego ahí dentro? Tengo que abrir los dos portales. What. Saltando desde aquí con el azul. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero tengo que poner... Párate, creo que no me alcanza. Creo que me alcanza el tiempo. Tengo que poner el naranjo y el azul justo en el suelo. Y saltar así, pero saltar, saltar. Vamos, bien. Bien. Naranjo. Azul. No, no me alcanza. No, no, no alcanza. Se puede, ¿ah? ¿eh? Se puede. Si pongo el naranjo ahí y el azul acá, puede que alcance. Vamos. Sí, porque... Entrando después, como salgo? Porque no hay como poner portales ahí dentro. Ni en el suelo, ni nada. Y no hay suficiente tiempo ni siquiera para entrar. Imagínate, va a salir. Pero te lo voy a intentar. Y lo coloco ahí. Ya. Esto es solamente habilidad. Vamos. Vamos, tengo que estar con este aquí. Ese ahí. Pues tengo que empezar por el otro primero. Espérate. Ya, sí, sí, sí. Empiezo por este. Le doy a este. Le pongo ahí. Ah, demonios. Vamos, vamos. Se puede. Tengo que achuntarle justo al coso este. Y eh, amarillo acá, azul allá. Le doy a esto. No, no, primero a este. Este. Este. Este ¿Pero por qué no le doy? Este primero Luego este Vamos con esto Oh, perfecto Lo agarramos y salimos ¡Perfecto! Oh, nice Y ahora que seguramente nos vamos Nos vamos, nos vamos Oh, perfecto. Oh, que me costó esta. Este sí que me costó, tuve que uh, ir a ir a ir a Wiki y todo. Vamos. La siguiente. Oh, Dios mío. Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está dispuesta. En su lugar, cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real. El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. 16-19. Artefacto crucial destruido. ¿Hola? ¿Sí, Espérate. ¿Cómo, ¿Cómo hago esto? Podrías acercarte un poco, ahí estás. Torreta, no te odio, me dijo, ya. Yeah. No, me mata, me mata, me mata. Quería que se matara. Ah, puedo tirarlo por aquí. Error de no ya, ok. ¿Quién va? Oh, perfecto. F... Mi sangre, loco. Esta es fácil, ¿ah? ¿eh? Tengo que hacer esto. Y ya está. Aunque puedo hacer que esta mate, mate a esta Espérate, El amarillo lo voy a poner acá Lo voy a colocar aquí ¿Para que se maten las torretas? No. Creo que está muy complicado. Que aquí tengo que.. Espera, te voy a poner este. Fuck! Uy. Oh. Uy, oh, está complicado, ¿eh? Dios... ¿Pero por qué? ¿What? Voy a ah, poner naranja. Dios mío. voy a poner este aquí. Me pega entre medio. O oh, nice. Ya. Yeah. El... Y esto qué es? Esta parte del es lore. Pero... Aquí no hay ninguna radio, ¿cierto? El, <risa> El pastel es una mentira Ah, si sí, sí, le pegué Entonces tiro este aquí pero claro, ahí le pego Claro, claro Lo mismo pasa con este Le tiro el cubo encima No le di yeah. Ah, pero perdí el cubo Tengo que darle o si no Sí, sí, sí, le di, le di, le di Te lo tiro Perfecto Y aquí, ¿dónde te llevo? Ya, y supongo que a ustedes también Tengo que tirarlos de esta forma, a ver Perfecto, perfecto Pongo esto Uno menos Y Este chiquillo Este de aquí, cierto Lo eliminamos de la misma forma Un poquito más al lado Por ahí Y le damos con este cubito en la cabecita Ya yeah. No, no, no, no me mate No, no Fuck Dios mío A ver Cubito en la cabeza Cubito en la cabeza, y ahí está donde nos vamos, ¿lo llevamos? ¿Para acá? Ya creo que artefacto crucial destruido. Bueno, uno trao, ¿no? Sí, lo tiro. Ya yeah. Me llevo esto Pensando que puede ser acá Me voy aquí al lado Bien hecho, esto Ya, hay que retroceder Vamos ¿Para dónde tengo que llevar esto? Vamos, vamos. Creo que tengo que llevarlo para atrás del todo. O aquí. Aquí, 17 de 26. Vamos, vamos. Ya, salir de aquí ya es bastante fácil. Pero... Let's go. Vamos por acá No Ahí Y nos vamos por aquí Ok Uy, oh, me quedé bastante pegado en la anterior, Dios mío Ya, yeah. voy a hacer una más Una más <ríe> Una más Y, le, y, y paramos, ¿vale? El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía 17 y 19 3, 2, 1. 17 y 19, vamos Este cubo es que... en la cámara prueba Tiene un corazoncito, me Vamos Oh fuck Aquí, ¿qué tengo que hacer? Creo que aquí tengo que mandarle acá. Pero el cubo de compañía me va a ayudar a que no me mate de una. Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos. Yeah. El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda De hecho, no puede hablar Creo que así va, ¿cierto? El azul Lo trae por acá Creo que me equivoqué ¿eh? Ah, no, estos van acá D Diferente Este no va a recibir ni el otro tampoco. No me mató. Ya, tengo, no tengo que poner. Tengo que poner solo una en cada. En cada artefacto. Ya, esto me lo guardó. Voy a cubrir así. Hoy me ha por la espalda. Creo que no, no voy a poner ninguna, ¿eh? no voy a poner ninguna. ¿Me va a matar? Ya tengo que empezar de nuevo. A ver, cargar partida desde cero. Prueba 17. Me agacho, bien. Retrocediendo. Ya no, nada me puede hacer de bien, bien, bien, bien. Fuck. Creo que dije la pura embarrada. Bien, Bien, bien. Sale de aquí. Ya. Entonces lo que tengo que hacer es poner la naranja aquí seguramente. Escucho la música. Perfecto, le di a una. Esta está cerrada, ¿cierto? Ya, a esta es la que le falta entonces. Porque esta está lista. Uy. Entonces. Paso la aquí. Y la que tengo que usar ahora es la naranja. Vamos. Uh, ¿no? Lo que tengo que usar ahora... Es la naranja. ¡Uh! La locura de Crissiness. Oh, yeah. La naranja. Tengo que colocarla aquí, a ver. Ah... Uh. ¿Cómo, cómo colocó con la naranja? ¿Cómo iba esto? Ya, ya ni me acuerdo. Oh, me mató. Ah, ya vamos. La última... Ya, la azul y la... ¿Y esta la, la sacamos de aquí? El cubo. Está acá. Sorry Vamos por orden, vamos por orden. Primero esto. Creo que si a este le doy de cierta más forma... Me mata. No, ¿dónde está mi cubo? Entonces vamos a hacer esta que es la más difícil. Perfecto. Por contra, en caso de que el cubo de compañía abre, el centro le recomienda que haga oírnos sordos. Ya. Yeah. Y la tercera debería abrirse aquí. Ok. Aquí debería tener otro cubo. No, aquí puedo subir. Claro, claro, claro, claro. Aquí es donde pongo el naranja. solo lo coloco ahí arriba. El azul tengo que colocar ahora. Y tener mucho cuidado. Vamos. Um... No es necesario que vaya. Y me pego por acá. Dios mío. No Pongo nosotros... ahí. Te voy con esto. Voy por aquí. Te lo uso para protegerme. Tengo que poner el azul. Ya. Yeah. Me mató por la espalda un oh, fuck. Oh, vamos. Ya. Vamos por aquí, vamos. Avanzando. Tengo que poner el azul ahí. Entonces ahora me protejo con este. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Voy a hacer esto aquí. Para saltar aquí Esto. esperamos que pase. Cuando pases, pisamos el coso este. Creo, Nice. Solo tenemos el otro sensor. Nos llevamos al cubo. Bien, bien, bien, bien. Subimos aquí arriba. Se escucha la música. Lo voy a dejar aquí arriba. Perfecto, nos llevamos esto Lo voy a llevar para acá Que no sé dónde hay que llevarlo Pero me da la impresión de que hay que llevarlo más adelante, a ver Porque hay un punto sin retorno Hay un punto sin retorno ahí Entonces no me conviene No pasar por atrás primero Vamos Ya tengo que ir por acá entonces Vamos Ya Ya Tengo que llevarlo hasta el final entonces ya, ya, ya. Ok, ok, ok, okay. Me llevo esto. Qué. Si ¿Sí tenía retorno por aquí. Vamos. Aquí tenía que traerlo, ¿no? Perfecto Perfecto, perfecto Ok, ok, ok, vamos, vamos Ahora tenemos que llevar este cubito Para que nos saque de aquí Parece que el cubo de compañía le trajo suerte Por desgracia, no podrá acompañarla más Y tendrá que aplicarse la eutanasia le robamos que escolpe al cubo de compañía al integrador de inteligencia de Aperture Science. Aplicando la entrada se ha sufrido el cubo de compañía más rápido que ningún sujeto. Enhorabuena. <risa> es súper rápido. Del cubo de compañía. Eh, ok, lo voy a dejar hasta acá. Quedé pegado en muchas partes. pero editar muy poco esto, pero lo voy a tener... Es que me quedé muy pegado. Muy, muy, muy pegado.